En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos si ayunamos? Jesús le respondió, ¿Cómo puede llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará el esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús, Jesús. A través de esta consulta particular sobre el ayuno se entreve el simbolismo del Mesías esposo. Los discípulos de Juan el Bautista continúan todavía aferrados a la vieja mentalidad, centrados en la penitencia y en una visión pesimista de la vida. No han descubierto que la fiesta del reinado de Dios ya ha comenzado. Juan no es esposo ni Mesías. Jesús procura suavemente con imágenes abrir los ojos de los discípulos de Juan el Bautista a la nueva realidad. Al mismo tiempo deja entrever el desenlace trágico. Les quitará el esposo. Como arrebatan al siervo, los amigos del novio deben sacudirse de la tristeza heredada. Con su buena nueva para los pobres, Jesús les abría a todos los oprimidos y marginados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 este desposorio él lo estaba realizando, especialmente con su opción por los pobres y marginados. Y esta era la alegría que nadie podía arrebatarle al pobre, la de sentirse en Jesús amado del Padre. Y era este Dios, su esposo, quien lo liberaba del poder de la ley, que se había adueñado hasta de su alegría. Tampoco nosotros tenemos que conformarnos con un ayuno o con unas prácticas cuaresmales meramente externas. Sería muy superficial que quedáramos satisfechos por haber cumplido todo lo que estaba mandado en la cuaresma, colores de los vestidos, litúrgicos, cantos, supresión del aleluya, las pequeñas privaciones del alimento y no profundizáramos en lo más importante. El ayuno debería conducir al poder dar a los más pobres. Si la falta de caridad continúa, si la injusticia está presente en nuestro modo de actuar con los demás, poco puede agradar a Dios nuestro ayuno y nuestra cuaresma. Nuestro ayuno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 Usano. El mal no es un signo de tristeza. Tenemos al novio entre nosotros, el Señor resucitado, en quien creemos, a quien seguimos, a quien recibimos en cada Eucaristía, a quien festejamos gozosamente en cada Pascua. Nuestra vida cristiana debe estar claramente teñida de alegría, de visión positiva y pascual de los acontecimientos y de las personas porque estamos con Jesús el novio. Aunque está presente, solo lo experimentamos sacramentalmente. Y la presencia del resucitado tiene también sus exigencias. Las muchachas que esperaban al novio tenían la obligación de mantener sus lámparas previstas de aceite. Y los invitados al banquete de bodas debe ir vestidos como requería la ocasión. Por eso tiene sentido el ayuno un ayuno que significa relativizar muchas cosas secundarias. Nos viene bien a todos ayunar, privarnos voluntariamente de algo lícito pero no necesario. Ayunar es ejercitar el autocontrol, relativizar nuestras apetencias para dar mayor cabida en nuestra existencia a Dios y al prójimo, repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así la generosidad de Dios. Los cristianos somos invitados, como signo de nuestra conversión pascual a ejercitar algunas clases de ayuno en esta cuaresma para aligerar nuestro espíritu y también nuestro cuerpo, para no quedar embotados con tantas cosas, para sintonizar mejor con Cristo que camina hacia la cruz y con las personas que no tienen lo suficiente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 Saber negar algo a sí mismo en el terreno de la comida y en otras cosas parecidas como signo de que queremos ayunar sobre todo de egoísmo, de sensualidad, de apetencias, de poder y orgullo. Que el Señor los bendiga.